Eso lo recorto después y ya está. Es que no se ve nada. A ver. Hola amiguitos de Planeta Carleja. Mira, vamos a repetir el corte número 4 porque... Uy, no veo, se me empañan las gafas. ...porque tenía una serie de errores que yo no lo puedo soportar... ...y entonces estamos aquí con los alumnos eh, COVID del año 2020... ...y lo vamos a repetir, aunque tenía 2.500 visitas... ...pero es igual... Eh, ...después de ver lo que vi el otro día me puse tan mal conmigo mismo... ...que lo tengo que, que repetir... ...venga, aquí tengo a mis alumnos de este año... Eh, empezando por Aroa, que quiere hacerse famosa eh, en YouTube Aroa Día, unas palabras <risa> es negacionista, no quiere no entender quiere venga, vamos a, vamos a ver este corte pero no lo vamos a hacer como lo hacemos siempre sino que vamos a ver una serie de preguntas ¿eh? una serie de preguntas venga. Eh, habíamos pactado no, así no se puede decir habíamos pactado con Mateo que él se encargaría de decir las fallas y cuidado que aquí hay ojo de alcohol Venga, F sub 1, ¿qué falla es? ¿Qué tipo de falla? Eh, inversa. Inversa, ¿por porque, qué? porque el niño sale disparado. <risa> porque si esto fuera un tobogán, el niño, en vez de. Bajar, el está a de bajar sale disparado. O sea, está poseído por el demonio. Exacto, ¿no? como el exorcismo. Perfecto, con el exorcista. Entonces, la F sub 1, esta es inversa. A ver, la F sub 2, ¿qué? Eh, también inversa también ¿Por qué? porque el niño estrato también sale volando el niño estrato sale para arriba no cae no cae por gravedad ¿eh? entonces la F2 es inversa entonces eh, llegamos a la selectividad entregamos el examen y porque qué dónde hay otra fallejo mía el F3 es que no está puesto que es en la inclusión, J si os fijáis pequeños... ¡Eh! Que sale el, el folio. Porque es que he puesto un folio aquí porque, porque si no refleja mucho. Si os fijáis aquí, aquí hay una línea. Esta está un poquito más arriba. Esta línea también está un poco para arriba. Entonces, aquí no está marcada. Pero ¿esto qué es? Una falla que... Directa en este caso. Normal. O sea, la F3 es una falla normal. Entonces tendríamos tres fallas. Inversa, inversa y esta normal. ¿Por qué sería normal? Porque el niño estrato bajaría con cuando... Porque el niño estrato, si esto fuera un trovogal, bajaría hacia abajo. Venga, ya tenemos las fallas. Eh, ahora había que ver las discontinuidades. ¿A quién le tocaba? A mí. Venga, Irene. Pero fuerte, ¿eh? Dime, esta, esta rojita que hay aquí. Una inconformidad. ¿Por qué? ¿Por es inconformidad? O sea, espera. Inconformidad. Inconformidad. Porque se da entre material no sedimentario, estos son pizarras, pizarras, y material sedimentario que son calizas. ¿Eh? Entre pizarras y calizas sería una inconformidad. ¿Esta de aquí qué sería? ¿Discordancia erosiva angular? Efectivamente, esta sería una discordancia o discontinuidad. Discordancia erosiva y angular. Y la de ahí arriba, la de las eh, turba con las marcas como el dinosaurio. Discordancia erosiva. Esta sería discordancia erosiva que también se llama discordancia erosiva. ¿Cómo se llamaba ahora? ¿Era discontinuidad? ¿Discontinuidad? ¿Sí o no? Sí, o, o discontinuidad. Discontinuidad. Vale, esas tres. Venga, eh, ahora me tengo que acordar cómo se llama este alumno, pero como hizo una asociación de ideas en que él estaba de la mano de Hugo Sánchez metiendo un gol con el Real Madrid, dando una, una cabriola, ¿eh? Hugo, a ver, a ver, exprésate, eh, con esa voz que Dios te ha dado, con esa voz de barito ¿no? venga, Díaz, los saluda al mundo, venga, Díaz. Uh no tengo mucho que decir, pero <risa> todo lo que me preguntes, yo te lo responderé como increíble. No, que voy a hacer, te hago una pregunta profunda, pero cuidado, que la vas a pifiar. La pregunta profunda Ojo. es, dime el estrato... ¿Qué pasa? ¿Que me mueva? ¿Que no, ¿qué? Que no se te ve? ¿Que no se me ve? Ah, que no se me ve aquí. Vale, aquí. Dime el estrato más antiguo y el más moderno. Yo creo que el más antiguo es G. Y el más moderno es A. O sea, la pizarra sería el estrato más antiguo mm. y el A sería el más moderno. Pero ¿y el estrato I qué? ¿Qué está porque, ahí? porque eso es una intrusión, o sea, eso viene después. Sí, señor. Además de que eso se formó después, las intrusiones no son estratos. Ni esto, aunque... ni esto, ni esto, ni esto son estratos. Y aunque fuese estrato tampoco sería el más. Bien. Lo pondrías en la columna estratigráfica. No, la hacemos aquí en pequeñito, como sería la columna, rápidamente. ¿Me ayudas? Venga, hacemos la columna. Bajo de todo estaría G, ¿no? Esto debería ser la pero... Sí, ya, pero es que está rebelde, está rebelde. No quiere. Esta es la inconformidad. Después por arriba estaría... Dime. F F. F... Eh, la y, discordancia. O sea, alguna, la, área, la, sí. la Agencia Antidroga eh. sin, sin puntos. ¿eh? O sea, <risa> porque porque es, es un acrónimo, un acrónimo. Un acrónimo, exacto. Y acrónimo. Como mucha debate. Con la sube nueva, la vez. Que con la nueva, eh, ¿cómo era? la nueva formación, la nueva ley de. La nueva de norma, la norma de la Real Academia. De la No se ponen puntos en los acrónimos no se pone en punto, o sea, se pone USA sin puntos, ideas sin puntos ¿eh? la agencia antidrogas, discordancia erosiva y angular después que vendría DFB ¿eh? que eh, B está un poco deprimida en cielo. b y, y aquí pondríamos que la discordancia erosiva a secas o sea, la discordancia erosiva a secas y encima la turba, ¿vale? encima la turba eh, cuando hemos repasado el, el, el corte en clase Hemos visto algo que nos... Ah no, macho, faltan dos cosas Arroadino tú, que seguro que las están viendo Faltan dos inconformidades que la... ¿Dónde están? Las dos inconformidades que nos faltan Pues mira, esta... efectivamente son... Esta es una inconformidad Aquí hay una y aquí hay otra inconformidad ¡Anda! en el folio he puesto un folio aquí que si no mira, ¿ves? si no refleja ¿eh, ¿Eh Carlejas? ¡Ah! bueno eh... a ver, el dos después de estudiar el, el corte había una cosa que nos había taladrado mucho que en el animado he tenido que rectificar que era que venga, palito no no, yo he hecho ya mi aportación. ¿Tú has hecho aportación? Paula, ¿habías dicho algo? No. Venga, Paula, ¿qué es, qué es lo que nos había taladrado mucho, muchísimo en este corte? Algo, algo, algo relacionado con bestias de dos patas. Ah, los de los dinosaurios. ¿no? Los de los dinosaurios. ¿Qué pasa aquí, hijo mío? ¿Qué pasa aquí? Pues que la B es de la, de la secundaria y está encima de la terciaria. Que aquí la B son eh, eh, margas con huellas de dinosaurios, y aquí calizas con numulites. Esto es de la terciaria claro. y esto es de la secundaria. Esto no puede ser. Eso fue un fallo que, que, que, que, que después tuve que... que que rehacer todo el dibujo animado. Por cierto, este, este corte tiene un corte animado que está toda esta explicación. Y también digo que la única explicación posible es un manto de corrimiento. ¿Qué es un manto de corrimiento? Pues vamos a imaginaros pues que aquí tenemos un estrato A y bajo un estrato B. ¿no? El B es más antiguo y el A es más moderno. ¿eh? Y el, el A es más, es, es más moderno. Pero si aquí hubiera un, algo que empujara, que empujara, doblara, eh, doblara estos estratos, podría llegar a poner el de abajo por encima. Eh. Esto es lo que se llama un, un manto de corrimiento. Otro caso en el que, en el que un estrato más antiguo puede estar eh, por encima de uno más, doble, más moderno, es cuando se produce, mirad, se produce un pliegue así, si tenemos este pliegue, y esto es A, esto es B, y esto es A, si lo ponemos así, B tendría que ser antes que A, pero si eso está erosionado, ¿eh? si está erosionado y ese A desaparece, nos quedaría que tendríamos un estrato más eh, antiguo por encima del más moderno. Que el momento el, moder el moderno vendría por aquí. ¿Lo he hecho bien o qué? Sí. ¿Se han entendido? Sí, ¿Eh? En un pie doblado ¿eh? puede que estratos más antiguos estén por encima de los más modernos. ¿eh? Hacemos la historia de la región en cuatro minutos. ¿Alguien se atreve? No, venga, alguien... ¿La hacemos? Bueno, la historia de la región la tenéis animada. Bueno, empezaría así. Hace millones de años, en océanos Primitivo, se sedimentaron arcillas y limos, que por metamorfismo darían después estas pizarras. Eh, mejor lo veis en el corto animado, que hay un corte animado de, de, este, de este número 4, y, y ya está, y ahí está la historia. Es que va a tocar, es la hora del patio y tampoco tengo ganas. Eh, amigos de Planeta Carlejas ha sido un placer repetir este corte número 4 porque el, de cu el 4 estaba hecho un asco y nos vemos en el siguiente vídeo y que tengo que decir también eh? Hugo dale, dale. dale like y suscríbete, y, suscríbete. y suscríbete al canal ¿no? venga chavales para que después digan que la geología es aburrida ¿es aburrida? no, no. ¿Cómo habrá salido? ¿Eh? Ah, no se ha grabado. Sí, se ha grabado. Pero espera, no lo voy a No, la he visto. No, no dicho he No, no dicho he El No, no lo No, no lo lo pongo. Sí, No lo No lo No lo he visto. No lo he lo miráis Madre mía, qué desastre de vida.